El día sábado contamos con la visita de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Divino Maestro para una charla de orientación vocacional. Tuvimos una mañana muy amena en la que exploramos el campo laboral de las carreras profesionales que son ejecutadas dentro de Angosur, tales como Ingeniería Civil, Arquitectura, administración, contabilidad y ciencias de la comunicación. La parte más emocionante fue cuando nos dirigimos a visitar las obras en construcción y los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver in situ cómo se pone en práctica los años de estudio de una profesión. Nuestra arquitecta absorbió las dudas e interrogantes de todos los estudiantes para una mayor comprensión. Terminamos el recorrido con algunos consejos para que esta etapa preuniversitaria no resulte demasiado compleja en ellos. Desde ANCOSUR les deseamos éxitos a nuestros futuros profesionales que se esfuerzan día a día para ser agentes de cambio en la sociedad you yeah.